Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es hacer esto Oh! Ah, y lo segundo, voy a enseñar dónde está mi play Porque Plex ha hecho que mi play esté en el salón Habrá mis recompensas de Food Champion En el salón, pero bueno, nada más que objetar por aquí Objetar, palabra objetante Y bueno chicos, os recuerdo que si no estáis suscritos Suscribíos al canal, Que más del 80% de la gente que ve los vídeos no está suscrita, así que si eres uno de ellos Suscríbete ahora mismo, porque no te puedes perder Nada de lo que vamos a hacer en este canal, así que vamos a bajar para abajo Como podemos estar viendo, vemos ya bastante bolas. Sinceramente, no me quiero rayar Pero estoy viendo que no voy a rayar Huele a raro, huele a peo, huele, huele fatal, bro ¿Por qué huele tan mal? Huele a muy web bro que eh. peste ojo va a este escalón porque es está vale. Tengo. invisible vale sí, sí, sí. yo también digo que mi cuarto también está infectado vale, ahora vamos a verlo vale estoy dentro Bro, jopa, esto es una pirata la habitación, no. en teoría, iba a caer ni una pelotilla, no, me han sorprendido teoría. Y mi cuarto, bomba Está un poco nevado, Flan. Mirad todo esto hay... Nosotros ayer, lo que dijimos fue Literalmente, nosotros veíamos a las cuas de pequeños Y hemos hecho lo que ellos hicieron O sea, sí, sí. yo creo que el triple o cuádruple, bro O sea, mirad todo esto que hay Esto, yo creo que es lo que había en la habitación de Salva Más luego, lo que hay en mi habitación es que vais a flipar De verdad, lo que vamos a hacer hoy va a ser muy sencillo Os lo voy a decir por aquí Básicamente, lo que vamos a hacer en el día de hoy Va a ser pasar toda la noche en la habitación de 30 millones de Bolitas. Así que chicos, de verdad, dejar un apoyo tremendo porque realmente si respiro una bola, me atraganto y me muero. Hay que tener cuidado, chicos, porque esto hay que tener cuidado con no lo no si es malo, pero por si acaso, Sopla. Porque te imaginas si uno te da una bola y explota, pero puede ser. Morimos. Entonces lo desconectamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a la sala de jugos para que veáis todo lo que han dejado la sala de jugos que es mío. Pero vamos, que se les ha pitado la olla para entrar por aquí. Tenemos que saltar, con cuidado que Jopa ya se ha pegado una vasta docha. simplemente sí, me el acá. me reventé las rodillas. Así que nada, bueno, chicos, os presento aquí todo mi setup desmontado. Y chicos, os juro que no me esperaba. Esto, pero literalmente me encontré Mi teclado sin una tecla Mira, por aquí tenemos todo lo mío, o sea Yo aquí voy a tener que coger este vídeo y editarme Aquí para nada, es lo que hay Ay, por cierto, relleno de chill, tenemos por aquí Jelly bean, que son de diferentes sabores, así que a ver cuál me toca Y tengo que decir cuál es Yo quiero una vale. Vomito seguro, bro Tiene pinta de vomito, bro Es coña, pero son todas buenas Seguimos, chicos. No, yo quiero una. Quiero una que sea buena, chicos, obviamente. Y le damos la amarilla. Esta es, ¿qué crees que es? Eh. banana. A ver. No lo sé porque no me gusta la fruta. ¿Qué crees que es? Se azúcar. Mi hombro es tonto. Y eso, por aquí tenemos mi PC, mi estufa, mi ropa, mi ropa. Pero bueno, esto sería una liada. Así que vamos a pasar ya a la parte tocha, a la parte que me duele sinceramente bastante. Y vamos a ir a mi habitación. Creo que en tu habitación no hay bolitas. Eh. No hay habitación ni chicos. Y chicos, vamos a entrar a la habitación, pero de una manera especial. Porque en este canal hacemos las cosas de una manera especial. Tengo nada de los bolsillos porque se me pueden perder las cosas. Literalmente estamos ahora mismo nadando en bolitas O sea, yo la cojo el chileo aquí, pirri <risa> Pirri y ahora mismo puedo estar aquí chileado Y ayer estaba por este nivel O sea, porque imaginaos, la habitación de Jopa está llena también Todo el pasillo Pero nada, o sea, voy a tener que pasar la noche Aquí se me tira, sinceramente Pero nada, por aquí veis algunas cajas mías que estaban debajo de la cama se he tenido que sacar literalmente porque era una locura Luego pues yo meto la mano, algo encontraré Hola ¿Qué tengo por aquí? Pues mira, una, una camiseta mía Y hago así y, y en 5 minutos no hay. 5 minutos literalmente no hay. Yo hago los oídos, chicos, se lo recomiendo. Por si venís algún día a mi casa, es complicado. Se meten por los oídos. <risa> ¿Qué es eso, Dorado? Es un ¿Es tesoro, ¿Es, es un tesoro. Es lo que viene a ser... Una papelera. Una papelerita. Que esto yo hago así. Dime. Voy a pasar la noche en la habitación. No, te dejo dormir conmigo. Ya que me pasaste te dejo ah, dormir conmigo. Te dejo dormir en la habitación. Pero... Y si te caes... Tú imagínate. Estás durmiendo, ¿vale? Así. <risa> Y de repente <risa> trajes una bola, bro, te ahoga. Eso no lo había calculado, eh. Te caes, gracias. Ojalá oh. tenga un traje como arenita o esponja, ¿de acuerdo? Ya ves, de astronauta. De astronauta. ¿Verdad? La parte de abajo es como la arenita. En plan, abres una puerta y el oxígeno pasa y se fue a tomar por culo. La parte de abajo es el deberes, literalmente. <risa> pero nada, bro, para abajo voy a coger un poco Cualquier de... cosa, me llamas y te llevo suministros, ¿Sí? ¿vale? Sí, llámame y te llevo suministros. Como hay mucha cobertura abajo. Lo a necesitar, pero bueno. Muchas gracias por el apoyo, bro. Y por la broma. Chicos, antes de nada, vamos a abrir mi frigo y voy a coger unas sin... cosas. Este piña arañas, coco Arañas <ríe> Ananas Añaña. Para para abajo, ya por fin Vamos, vamos, vamos Lo primero que vamos a hacer, vamos a coger una almohada Qué rápido, bro Y luego vamos a coger Ah, no Iba a coger una chaqueta Pero no sé si lo sabéis Nos Hace muchísimo calor ahí dentro Así que vamos a ir del tirón Sin chaqueta, sin nada Sin y nada Vamos a ver dónde vamos a quedarnos a dormir Dónde vamos a jugar un poquito Que a hacer varias cosas en el vídeo Así que vamos para allá Y chicos, lo primero que vamos a hacer Para pasar la mesa Va a ser hacernos un hueco En este maravilloso sitio Lo primero yo creo que Lo que deberíamos hacer Sería hacernos una torre Que fuera inexpugnable O sea, que nadie pudiera tocar Así que vamos a dejar esto por ahí Perfecto, que me doy con esto, cuidado Vamos a subir esto para, para arriba ¿Veis? Es que ahora mismo estoy flotando Estoy flotando, chicos Ahora mismo estamos en una torre en la cual nada nos toca si esto fuera de fluir lava o el suelo es lava, literalmente ganaría Y esto, sería la lava Mirad, literalmente soy Vegeta de Goku Pero nada, yo me voy a dormir ya Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Imaginas <risa> <risa> Por la cara Ten un poco el mar O sea, yo vivo ahora mismo en un bar. Marquitos, chicos, tranquilamente Hago así Uf. Uh. Me da la espalda, oh, me da la espalda. Y estás nadando. ¿Y ahora, chicos, algo así? Y te entiendo. Adiós, chicos. Bueno, chicos, Jaime no está. Hola. Ajobia? Hola. ¿Cómo hago bien? ¿Cómo qué? Hago bien una locura eso, eh. <risa> Hola. Bueno, chicos, vamos a hacer la del perro. El de Jaime oh? Jaime? Vamos a ver las partes de mi habitación que han sido perjudicadas. Como por ejemplo, vamos por aquí. Cuidado, Jopa, que hay muchas cosas que te pueden hacer daño ¿vale? en esta habitación. Como por ejemplo, mi armario con mi hot de, de aquí. Porque nunca lo he enseñado. FIFA 19, Dragon Ball. Bueno. Bueno, luego por aquí tenemos la tortuga que me regaló Plex cuando vino de Sri eh, Lanka Luego pues eso, tenemos petardos Chicos, esto es muy inflamable, si de un petardo moriríamos ahora mismo O sea, fuego, fuego, fuego, fuego, bomba Ahora estamos eh, en África árbol navideño, eh. Sí, por pues eso, estamos en África ¡Ting! Pero en África nieva ¿veis? a Tiene que decir copa Sí Por si no lo sabías Vale, nieva, yo te quiero decir ¿ves? una cosa que tú no sabes y es soy mago, ¿vale? Mira. No me lo puedo creer Esa se tiene que quedar ahí para siempre Bro. No. Vale, vamos a echar hecho para allá ¿Echo? Yo creo que así estoy bombix Lo malo es que literalmente no puedo hacer nada Porque hay mil bolitas aquí Y aquí pues, mi mantita oh. Pero no chicos, esto va a ser el refugio Por ahora, lo que verdaderamente quiero hacer Lo que verdaderamente quiero hacer es Vivir debajo de esto Vale, otra vez una una, una cosa bro. Lo que quiero hacer es vivir aquí Por la cara, por la gorra, chileando Pero nada, vamos a intentar aguantar debajo de esto lo máximo posible, Jopa. No puedes hacer trampas. Voy a intentar hacerlo. Vale. Estar lo máximo posible. Soy muy eh, nervioso con esto. O Se me, me da mucha claustrofobia. 3, 1. Vale. Justo cuántos segundos ha sido? 20. Madre mía, es que me agobió mucho. Vamos a llamar a Black, chicos. Dime. Bro, ¿me puedes traer un poquito de. Eh, ¿Cómo se llama? Papá? Yogur con piña y coco. Yogur con piña y coco. ¿Dónde está eso? Si quieres cogete un poco también. En el frío. Voy. <risa> Doy. Bueno chicos. Así es como se tiene un criado. Y para siempre. que nada. Plex vendrá dentro de poco. Mientras. Me voy a chilear lo que viene a ser un poquito Pero nada, chileando Me reporto en tu zona cada día más ver Como ya no encuentras en esta zona Está todo lleno, bro Toma, te he traído tu coco y una zanahoria ¡Holo! Para ti, está buena, ¿eh? Voy a mojarlo en el zumo Eso va a dar mucho asco Y chicos, después de todo Vamos a terminar nuestra zanahoria Y vamos a irnos a dormir Porque mañana es un gran día Mañana se vienen cositas Así que... La termino y vamos a dormir. ¿Dónde dormiremos? No lo sé. Obviamente no puedo dejar la cámara grande porque Jopa tiene que ir a dormir. Y obviamente no puedo dejar la cámara en un sitio que es literalmente y también se me acabaría la memoria y no serviría para nada. Así que la verdad un cuando me despierte de vez en cuando. Y os contaré qué me está ocurriendo, qué me pasa, cómo lo estoy pasando. Así que nada, esto, nos lo acabamos y vamos a dormir. ¡Tah! Así que nada, chicos, lo que voy a hacer va a ser ponerme aquí, mirar un poco. Y dormir. Voy a intentar no tragarme ninguna pelota. Voy a ponerme así. Porque si me trago una pelota, sinceramente puede que muera. Vamos a ponernos así. Intentaré no tragarme ninguna pelota ni ponerme las manos en la cara para tragarme la pelota. Así que nada, chicos. Eh, cuando me levante, nos vemos. Hasta ahora. Vale, chicos. No sé qué hora es, pero me acabo de levantar. Y voy a despertar a Jaime, ¿vale? La verdad, que si veis ahora cómo está. Os rayaría Que yo creo que se podría haber muerto Te lo juro que a lo mejor está muerto incluso Pensá que se puede haber tragado una bola o algo Mirad duro, tengo una, una en la barba Locura Eh, solo quiero que lo veáis Mirad chicos, acaba en el suelo Pasamos por aquí Vamos a despertarle Vale, aquí no lo veis Pero creo que esto está duro, ¿vale? mira aquí Ahí, donde va la cama Todavía está más o menos amaneciendo Ahora todavía no amanecido Vamos a despertar Un brazo enterrado Tiene un brazo enterrado Que locura Jaime Eh ¡Feliz Navidad! próspero año infeliz. Despierta, bro. ¡Tío Papá Noel! ¿Cómo estás? Estoy de partido. Eh, me estaba rajando el culo y acabo de sacar una pelota. Eh, no sé, creo que son las 7 y sí, di algo. Yo también, bro, pero me ha hecho mucha gracia verte ahí. No te habrás salgado ni una pelota, ¿no? Toma, está de mi culo. Qué asculo. <risa> <risa> Feliz Navidad, pero años. Vamos a quitarnos todo esto antes de nada. Bro, sí que he dormido, bro. Tengo todo el pelo lleno. Mira, tienes una mano en la oreja. Nos quitamos todo. Chicos, después de toda la noche aquí, creo que soy parte de las bolas. Así que nada, ya está amaneciendo más Vamos a menos. salir fuera. Mira, ya está amaneciendo prácticamente. Así que vamos para allá. ¿qué opinas de la pirata que hemos hecho? No lo sé. Yo sinceramente he en el salón porque yo no quería dormir con esto. Y, y tú estás loco. Chicos, hace un frío de locos. Están ya saliendo los primeros rayos de sol Espero que os haya encantado este vídeo Ya os digo que me ha encantado grabarlo Ha sido una experiencia bastante bomba Así que chicos, este vídeo llega a un apoyo impresionante Vais a tener por el canal un vídeo Enseñándole a mi madre la que me ha liado Plex en mi habitación Espero que no me mate Porque como me mate voy a hacer Así que nada chicos, si queréis el vídeo sabéis apoyar el vídeo likes, darle caña Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós